Mi cabello significa quién soy, porque refleja lo fuerte que soy, lo negra que soy, lo capaz que soy de llegar a cualquier lugar, de romper con estereotipos, de belleza eurocentrista o de creencias, de historias cerradas o únicas implementadas, donde las mujeres o personas negras no valen más allá de una parte cultural.